Buen día a todas y todos, es un placer poder estar aquí virtualmente, más virtualmente todavía porque estoy hablando algunos días antes del evento, entonces estoy hablando para el vacío, pero bueno, es una buena experiencia. Eh, espero que el encuentro sea bastante provechoso, esté haciendo bastante prove prove provechoso y estaré participando también de, de los debates. Uh, yo estoy hablando aquí uh, como parte de RIPES pero también como miembro de una cooperativa de aquí de Brasil, uh, de Educación, Información y Tecnología para Autogestión, que desarrolla tecnologías de información para apoyar a luchas de los movimientos sociales. Y uh, me llamaron aquí, lo que los agradezco, para hablar un poco sobre ESS Global, dónde estamos, para qué sirve y para dónde va esta iniciativa. Y esta iniciativa es una en que estoy involucrado, tanto como parte de RIPES, como también como miembro de nuestra cooperativa. Bueno, eh, en mi charla voy a intentar eh, abordar el tema a partir de algunos ejes. El primero sería de contexto, después los objetivos de haces global, después los actores involucrados y entonces lo que hicimos hasta ahora y los próximos pasos. Uh, como contexto, me gustaría de decir algunas cosas que se están pasando por ahí. Por ejemplo... Facebook ha hecho ahora un acuerdo con el gobierno de Brasil para formar, educar a un millón de emprendedoras y emprendedores en Brasil para usar la plataforma Facebook para comercio. Otro hecho, la Agenda de Desarrollo Post 2015, en debate en la ONU, está completamente dominada por las corporaciones con la idea de que ellas son las que pueden ser los agentes para salvar el planeta de la catástrofe en que estamos siendo que sabemos que el capitalismo el mismo es una de las causas fundamentales uh, otro es que el cooperativismo capitalista es la expresión más visible de la llamada economía social y ahí tenemos cosas extrañas como por ejemplo huelgas de trabajadores empleados de cooperativas en italia y cosas de este tipo o mismo a situaciones en que intentar hacer una única cooperativa o un complejo cooperativo mundial como dragón se encuentra en una crisis y otro hecho de contexto es que nuestra crisis civilizacional energética, financiera, ambiental, social, comunitaria, alimentaria de salud, eh, de relaciones, etcétera, sigue creciendo, sigue se intensificando y está cada vez más consistente entonces, ese es un contexto en que estamos. El contexto del llamado emprendedorismo, o empresa social, o combate a la pobreza, como siendo los campos en que el, la capitalización del capitalismo sería la forma de intentar tratar a los problemas que tenemos en el campo económico. Y que está muy cercano en los debates a la economía solidaria. Entonces, uh, en este contexto me gustaría decir... Tres desafíos que tenemos en la economía social solidaria y que creo esos desafíos están de alguna manera, manera colados tanto con la misión de RIPES, pero también con lo que estamos trabajando en el CES Global. Tres desafíos. Un desafío es la visibilidad. En todo este contexto que acabo de presentar, cómo visibilizar que otro mundo es posible y está en curso que otras maneras de se hacer economía, de se pensar el desarrollo, están en curso en tantos lugares del mundo y que no se piensen que son solamente cosas aisladas, pero que traen ahí un parámetro más amplio, de, parámetro, no, de concepto más amplio de lo que entendimos por felicidad, por desarrollo. Entonces la visibilidad es un gran reto para la economía social solidaria. El otro reto de la economía social solidaria es escapar de las trampas que acabo de presentar en el contexto de ser confundida con este social business, economía verde y todo este tipo de cosas, emprendedorismo, etcétera. Y para esto ya tenemos más o menos definido que es importante que la economía social solidaria se articule de manera más orgánica con otros movimientos sociales como principalmente de mujeres, de soberanía alimentaria, de agroecología, de reforma agraria, de medio ambiente, de contexto más progresista, sindicatos, software y conocimientos libres, etc. Un tercer reto de la economía social solidaria es la constitución de redes y cadenas de producción, comercialización y consumo solidarios. Ahí vale la pena <coughs> eh, decir, por ejemplo... En el caso, un poco de la transición del feudalismo para el capitalismo, la estrategia que se pasó fue que los flujos económicos fueron siendo dominados cada vez más por procesos dominados por los... Uh, comerciantes por los que hacían las, la, los intercambios de mercancías, que hacían las trayectorias entre África, India y Europa, etcétera. Es el caso de la estrategia de la economía solidaria. ¿Cómo podemos intentar capturar flujos económicos en que la lógica de los entes en estos flujos no sean de acúmulo de capital pero sean de buen vivir y de mejora de la calidad de vida en el territorio? Uh, para eso, para avanzar en esto, en la constitución de estas redes y cadenas de producción, que es una lógica distinta de creación de monstruos, grandes emprendimientos solidarios, pero mantener la escala posible de la autogestión de la comunidad, pero a, a la vez garantizar una escala amplia en articulación en redes, para eso la información es fundamental. Entonces, avanzar en sistemas de información interconectados es la base para una estrategia de construcción de redes y cadenas de producción, comercialización y consumo solidarios. Es interesante ver que mientras en el capitalismo la importancia de la información está en su exclusividad, porque esto da más capacidad de competitividad, de competencia para un determinado actor, en la economía solidaria la importancia de la información tiene que ser su compartir, porque esto crea la inteligencia colectiva y las sinergias para la creación de redes y cadenas. Entonces, ¿cómo crear un ambiente de información compartida dentro de la economía solidaria para fortalecer este campo, este movimiento uh, en nuestras luchas de cambio de la economía y del modelo de desarrollo? Es por ahí que nace ESS Global, en este campo de la información. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de ESS Global? Uh, el primero que parece técnico pero no es, es a la vez técnico y político, es definir estándares internacionales para la intercomunicación entre sistemas de información de la economía social solidaria, es decir tener acuerdos entre países y entre idiomas sobre algunos tipos de información que tenemos que tener en común para que sea posible reas Navarra y el Foro Brasileño de Economía Solidaria y eh, el, eh, no sé, otra iniciativa, el Chantier de Quebec, saben que miel es un producto apícola, independientemente si está escrito en portugués, francés o español. Uh, el segundo objetivo de es Global, además de definir estándares internacionales, es de fomentar la visibilidad internacional de las actividades y productos de la economía social solidaria. Otro objetivo es de agregar, hacer un pool de metodologías e instrumentos de mapeo existentes o en construcción. Iniciativas de búsqueda de mapear lo que hay de la economía social solidaria. Yo creo que tiene que ver con lo que ustedes están debatiendo y que me gustaría mucho escuchar sobre los mercados eh, que Reas Navarra y Reas como un todo están buscando avanzar en su país. Uh, el otro objetivo es desarrollar proyectos para apoyar a redes nacionales en sus mapeos y constitución de sistemas de información no es fácil construir sistemas de información tenemos algunos países que están ahí avanzando pero otros que tienen ya la red políticamente organizada pero no lograron todavía construir un sistema de información para visibilizar sus iniciativas es Global tiene también este objetivo de apoyar a estos procesos en otros países y también por fin objetivo de ese es global de cooperar con otras iniciativas de mapeo y sistemas de información de economía social solidaria existentes. ¿Qué hicimos hasta ahora? Uh, oh, disculpa, antes de eso, algunos actores involucrados, eh, desafortunadamente la gran mayoría está en el hemisferio norte. Entonces los principales actores hoy en ese global son Francia con el movimiento de economía solidaria de Francia, Brasil con el foro brasileño de economía solidaria, Italia con la plataforma Zoes que es relacionada con uh, la banca ética, Quebec relacionada al chantier, Estados Unidos la red uh, estadounidense de economía social solidaria y Luxemburgo la red de economía solidaria de Luxemburgo estuvieran en el proceso de construcción también Alemania, España, Porreas y Austria. Y hay interesados en agregarse como Ecuador, Mali y otros. Pero está todo muy lento. Estamos en un momento eh, que es Global dio una disminuida en su ritmo y ahora estamos justamente ahora eh, retomando las actividades. ¿Qué hizo es Global hasta ahora? La primera cosa fue desarrollar los primeros estándares. Desarrollamos cuatro estándares internacionales para la economía social solidaria. El primero uh, de áreas temáticas para noticias, documentos y artículos con el objetivo de facilitar el, la agregación de informaciones entre uh, sitios de internet de información y divulgación de la economía social solidaria. El segundo estándar fue de productos y servicios o sea, un árbol jerárquico con los niveles 1, 2 y 3, tres, tres niveles de árbol uh, de productos y servicios de la economía social solidaria. Un tercero fue de sectores económicos de la economía social solidaria. Y un cuarto estándar fueron los llamados calificadores, que no, no hay mucho cómo traducir, fue una cosa que creamos en Brasil pero que fue aceptada en la construcción de ese Global. Calificadores son algo que se agrega a un determinado producto o servicio que lo, lo da una información a más. O sea, tú dices que tú produces un cuaderno, pero ese cuaderno puede ser hecho de materia, material reciclado. Ese es un calificador. Puede ser hecho por un pueblo indígena o una po población tradicional. Puede ser hecho por mujeres. Puede ser eh, estar ahí... Con un proceso de autogestión completa, sin funcionarios, etc. Esos son calificadores que hoy están ahí con ocho eh, calificadores de primer nivel y ahí después calificadores de segundo nivel que entran como subcategorías. Esos son los estándares, ya están disponibles y puedo también enviar a ustedes. Tenemos una versión en español si, si fue de, de su interés. La segunda cosa que hicimos, que fue como consecuencia de esta, fue desarrollar el DECAP Ecosol. DECAP es una herramienta para desarrolladores implementar estándares uh, en sus sistemas de información. Entonces, eso es algo muy técnico uh, para que desarrolladores puedan incorporar ESS Global en sus plataformas. Eso sería importante de discutir con ustedes en la construcción de los mercados sociales que ustedes están en proceso de construir, la parte tecnológica, cómo hacer que esté integrado con SES Global. Lo que yo sé fue que Reas ya nos solicitó uh, los estándares y nosotros pasamos, sería interesante seguirnos con ese diálogo que estaba bastante rico. Uh, bueno, un ejemplo, eso fue otra cosa que hicimos, es, eh, fue con un diálogo con SocioEco, que es un sitio de, de recursos, informaciones y referencias en economía solidaria, uh, que hicieron ahí un protótipo vivo en que se puede hacer búsquedas de iniciativas de economía solidaria y aparece automáticamente emprendimientos de Brasil, Quebec y Francia. Uh, es posible agregar los emprendimientos de España. Ya estaba bien avanzado, estábamos en diálogo con REAS en este momento, pero había un pequeño problemita en el script. Creo que ahora podríamos terminar y hacer que los emprendimientos mapeados ahí por REAS, que hacen parte de REAS, podrían ya estar disponibles. Pero la cosa del mapa es apenas un demostrativo de cómo eso se puede interconectar. Para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos? Los pasos siguientes ahora en SS Global que estamos pensando para de aquí en adelante. Uh, primero, uh, vamos a querer construir un proyecto porque no tenemos ninguna plata. Tuvimos una plata para hacer estos primeros productos ahí y ya se fue. Eh, buscar hacer un proyecto, un proyecto específico, tal vez con, con la Unión Europea. No sé, es algo para pensar. Sería interesante ver si REAS se agrega a esta búsqueda de recursos uh, para que podamos construir una manera de ese es global, apoyar técnicamente, directamente a las redes nacionales de otros países para que puedan visibilizar sus iniciativas y tener esto en este mundo, este ambiente eh, común de información de la economía social solidaria. So para que este mapa pueda ser más diverso que solamente algunos puntos en, en algunos, algunos países, principalmente países del hemisferio sur. Uh, la, la, la segunda cosa que estamos queriendo hacer es uh, recrear el sitio internet de accesglobal.info que cayó hubo cambios ahí de servidor, uh, para podernos de, de, dejar todos los resultados y orientaciones técnicas para iniciativas y redes nacionales. Uh, orientaciones no solamente técnicas, pero también de criterios, para cómo involucrarse, etc. Entonces, esto queremos recrear y poner. Tenemos el documento con los resultados que yo hablé de los estándares, uh, por lo menos en español, francés, inglés y portugués. Pero parece que ya están también en italiano. Y había un otro idioma que ya me olvidé. Uh, y, ah, y el tercer eh, paso que estamos pensando es de avanzar con estos protocolos comunes para permitir integración económica entre emprendimientos solidarios de distintos sistemas de información y, consecuentemente, de distintos países. ¿Cómo podemos hacer que el sistema CIRANDAS de Brasil, que es el sistema del Foro Brasileño de Comercio Solidaria, pueda estar integrado con los mercados sociales? de España y que algunos productos se pueden ser intercambiados entre emprendimientos a partir de, esta, de este ambiente común de, de información. Y por fin, uh, queremos también con este mismo proyecto que yo cité uh, primeramente como uno de los pasos uh, queremos reinstaurar el grupo de trabajo de Acese Global que nos está dialogando hace un rato para que podamos tener más actores discutiendo no solamente los estándares pero también discutiendo la implementación y cómo hacer visible uh, la economía social solidaria y los flujos económicos y políticos entre las iniciativas. Es un poco eso. Me gustaría decir también que uh, es Global es una de las iniciativas prioritarias en los nueve ejes de acción de ripes entonces siempre se repite hay que mapear hay que mapear hay que mapear y uh, de otra parte en nuestra cooperativa eita tenemos un sector específico que queremos avanzar en el apoyo a iniciativas redes que quieran uh, crear maneras de poner sus sus informaciones en la internet ya alineados a ese es global pero ahí ya como servicio Uh, prestación de servicio de nuestra cooperativa. Entonces, hay estos campos que están avanzando y hay una información importante, uno de los criterios de ESS Global para que uh, una iniciativa entre en ESS Global es que la red sea políticamente reconocida como parte del movimiento de economía solidaria a partir de RIPES. Entonces, en, en el caso de España, sería como uh, REAS es ya reconocido por RIPES Europa ya estaría, entonces, cualquier tipo de iniciativa de, de REAS ya estará integrado en ese Global. Bueno, me pongo ahí abierto para las preguntas. Muchas gracias y suerte a todas y todos. Gracias.